mundo tiré la cogará, gara, la dirá. Hoy en el columbario del Goibar se ha hecho entrega a la familia de los restos de Aniceto Aguirrebeitia, miliciano del batallón Salsamendi del Partido Comunista de Euskadi que cayó en combate durante la Guerra Civil. Es que la Niche Izquierda Unida ha querido estar presente para rendir homenaje y recuerdo a quienes nos precedieron en la lucha por un mundo mejor.